Lo que pasa es que cuando regreso tú ya bajaste tu cortina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esto es eh, pues un programa más de elecciones 2022 que ya ap aparentemente está concluyendo, pero todavía oficialmente no. Porque usted recuerda que independientemente de que ya hubo votaciones, todavía hay litigios, todavía hay un, una temporada que creo que se termina, si no me equivoco, en septiembre, ¿verdad? Tú que eres experta, en en temas electorales, creo que se termina un poquito antes de que tome protesta el, el bueno, en este caso el, el Congreso local y este y el gobernador, este se dirimen todos los asuntos este, jurídicos, las controversias que puedan haber. En este es caso, por ejemplo, que hay una controversia muy, muy grande con el Distrito 2. Y bueno, este... Todavía no se terminan las cosas Ahí estamos, ya hubo El, el proceso electoral que Concluye con la elección Pero continúa la, la última etapa que son las controversias jurídicas Muy buenas tardes, una Rosa Valencia Buenas tardes a todos, gracias Buenas tardes, don Tomás buenas tardes. buenas tardes, Jorge Rodríguez Carrillo Buenas tardes a todos Aquí Estamos, estamos comiendo, ya sabe que nos gusta comer y <risa> Un poquito de langosta, pescado, arroz Y yuca al estilo cubano. Al Pues eh, yo creo que esta elección fue una un aprendizaje para los quintanarroenses, ¿no? Vamos a pedirle ahí a los muchachos que nos que le bajen un poquito a, al ruido para que se pueda escuchar bien a nuestros televidentes. Fue un gran aprendizaje. Primero, porque eh, todo parecía que estaba bien cuadrado. Es decir, eh, era muy evidente que después del triunfo de Mara Lezama eh, en el 2021, para su reelección, era evidente que iba a ser la candidata de la alianza de Morena con sus aliados. Lo que no nos esperábamos era, era quiénes iban a ser sus contrincantes. Y tampoco, muchos no, no, no nos esperábamos en qué... Eh, nivel o de qué manera iban a hacer oposición a Maralesano Y ahí fue donde vino este primero Roberto Palazuelos, que después se descartó. Pero pues, no, no esperábamos que la controversia, por ejemplo, con Laura Fernández, con el propio Dr. Pech, fuera tan intensa, ¿no? Y se dio. Esto la primera pregunta, ¿esto legitimó realmente la elección? ¿O no la legitimó? Es posible que haya influido en la legitimidad, pero son los deslindes nada más. Tanto Laura como el doctor Pech proceden de la misma coalición. Es decir, ¿cómo esta coalición ganadora envió cuadros a la otra coalición para que haya competencia. Eso quiere decir que la competencia estaba totalmente desigual, no tienen cuadros competitivos en la otra elección de va por México, ¿no? ¿Sí? Ni ni en ni en Movimiento Ciudadano, en Movimiento Ciudadano deciden no meter a Palazuelos, pues se quedaron sin nada. Y entonces cuadros de esta coalición ganadora tuvieron que ir a Hacer algún... competencia, a reforzar. A reforzar. A sus equipos. Arreglar lo que hicieron. Yo igual pienso que era. Bueno, una vez que se dirigió entre los mismos militantes de Morena el candidato, pues lo demás fue como acomodo de fichas. Que las fichas sí brincaron de donde no pensaron muchos, ese es otro tema. Pero punto y fuera, era una vez que ellos limaron. Pero, pero sirvió para legitimar la elección. Yo no lo veo, yo lo veo intrascendente para legitimar la, la, elección la elección, porque la elección se legitima a partir de que inician, se registran sus candidaturas y empieza la legitimación de cada candidatura, o sea, de cada, a, a la elección constitucional. Yo el, el movimiento interno no lo considero que sea para legitimar, sirve para deslindar, sí coincido con Tomás que el deslinde de grupos internos, porque... Hacia afuera son un bloque, pero internamente tienen divergencias, ¿no? Ahora como en las claro. películas, no, divergentes. Así lo veo. Pues yo creo que en realidad lo único que hicieron fue darle, ponerle sí. poco de sal y pimienta a la contienda, ¿verdad? Porque pues es una cosa interna y todos dependían del mismo jefe, de, de la misma dirección y lo que sí se hizo fue romper con muchos paradigmas y muchos sí, acabaron muchos tabús que existían. En en la política. Porque de hecho, este, los que eran opositores de Mara se volvieron sus principales aliados y los que eran sus principales aliados se volvieron opositores de Mara. Así es. Y sí. en toda la política, o sea, toda la clase política, por así decirlo, de Quintana Roo, cambió también su pensamiento y su forma de actuar. Todos los que antes eran de hueso colorado y de no sé qué cosas y recalcitrantes, de repente se pusieron verdes y se pusieron de otros colores. Entonces eso le dio sabor a la contienda nada más. En una contienda que ya se sabía que estaba ganada, ya se conocía el resultado, ya no había nada que hacer. ¿El Distrito 2 es, es el sacrificable para que puedan entrar los aliados, en este caso Maribel Villegas y Los Verdes? Cuando menos es ahora un punto que hay que todavía ver cómo se define. No, no podemos hablar hasta que se termine el cómputo dentro de unas horas, porque los resultados son tan parejos que un voto puede determinar, claro, con equilibrios internos de Morena, ¿sí? O, o fortalecer otra distribución del poder. Entonces habrá que esperar. Yo, yo ahí sí no quiero opinar porque por, sí, por, estado, por la, de, 30 la votos de diferencia, 28 votos de diferencia, dices no pues no. Pues la ley del caos se actualizó, el de, la, de lo que, <ríe> que nadie pensó que podía pasar pasó. Eso, claro, Pero que tenía que libertad. pasar esto, ¿no? Para, para que se puedan lo, lo platicamos en la en, en este un, una transmisión anterior qué iba a suceder si si había carro completo qué iba a suceder con la alianza de de Maribel con Mara porque si había carro completo, pues obviamente Maribel no iba a poder entrar. Y además, bueno, ahorita, por ejemplo, ya van a entrar tres de, del verde por haber ganado a Susana. Claro. Pero si, si, si le quitan el triunfo a Susana, se, se quitan esos tres. O sea, la, la matemática hace ese efecto. Y, y eso es... Lo que, lo que está en riesgo, ¿cómo, cómo, cómo se dirimen esas alianzas? No? Mira, porque aquí no hay pleitos, no hay algo. Claro. Todos es el mismo equipo. El quien sea, el que sea Tomás, o el que sea Jonathan, o el que sea Enarosa, sí, o Jorge. Es lo mismo. O yo, o sea, es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un equipo. hoy, pues claro. la estuve mañana, o sea, o sea, aquí lo que habría que pensarse es si no entra el Che, si no entra el che. Ricardo Velasco ¿qué le toca a Ricardo Velasco? lo mismo que comentaba una vez pasada que es más fácil, claro, más más fácil es premiar eso estilo? no? Claro. le pueden dar una Secretaría ¿Por porque queda dentro del mismo equipo. o sea, que además le conviene más a su gente, y lo mismo pasaría en el caso de Susana, si la bajan, ¿qué le va a tocar a Susana? O sea, ¿por qué? Pero, porque es de la misma alianza. pero si bajan a Susana la catástrofe es mayúscula que si bajan al güero Velasco Tal vez en efectos de negociaciones en cupulares de los líderes, pero en a nivel ciudadanía. A lo mismo ah, no, claro. a las cúpulas siempre se ponen de acuerdo, no pierden tiempo. Pero, pero matemáticamente, el efecto sí es diferente a que le ratifiquen el triunfo a Susana, o se lo quiten y se lo den a Velasco. O sea, los efectos son diferentes. Si lo... Si lo vemos desde el punto de vista de la dimensión de la negociación política, es un acuerdo popular el que resuelve el problema. Pero si lo vemos en el sentido ético, en la dimensión ética, lo que está en el fondo es una práctica, una práctica de promoción electoral indebida, mala práctica por parte del... Los derechos los derechos no se mercantilizan, ¿no? Tenemos que aprender a no mercantilizar los Pero es el principal aliado de Morena. Pero pues sí, y, y, y ese es el costo hoy, porque es un partido, sí. un partido-empresa. Es el principal aliado de Morena, es el que financió quizás toda la campaña. Entonces hay dos, dos dimensiones, y yo creo que las dos dimensiones se van a actuar, porque así es esto, ¿no? Pues ¿Cómo hay... te peleas con tu financiero? Pues yo, yo, yo la verdad no le vendo ni mi alma al diablo. No, no, bueno, usted no, pero, pero, para quien pero hay quien sí. <risa> <risa> hay quien sí. <risa> bueno, veremos qué pasa. Y bueno, y, y estamos ahorita en una etapa en la que vemos cómo se pueda eh, estructurar la nueva. el nuevo congreso. Y no sé, salvo su mejor opinión Yo no veo nada nuevo Excepto Con algunas nuevas cabezas Por ejemplo, como la de Johanet Que no es este, Política Pero sabe negociar Pero es negociadora Pero con dinero Por eso, pero bueno, entonces ¿En qué se está convirtiendo el Congreso? ¿En un ente político Negociador? Pero, yo creo que el Congreso debe ser un ente político negociador y por eso debe estar representado por las diferentes corrientes políticas que existan en el Estado. En este caso, en mi opinión, desde luego, o sea, yo respeto todas la presencia o, o haber aceptado que, que se metiera esta señora, Johanet, no por falta de negociación política, o sea, claro. no fue nada. No fue una negociación solo económica, ni solo política, ni pues es de otro tipo. No es política y al menos no teníamos antecedentes, al menos yo no la conozco. No Se puede otra. convertir en política. Con un antecedente político. Entonces, no es malo que en el Congreso estén representadas las diversas corrientes y, de las, y las diversas formas de pensamiento. Lo que hay que ver es a qué intereses va a obedecer y por dónde va su, su gerencia o su tendencia legislativa, ¿verdad? Eso, eso es de lo que debemos estar pendientes nosotros y, y poder hacer los comentarios que procedan. Bueno, pues yo sí si no es mi amiga, sí si traté con ella como funcionario, a todos recibía y a todos escuchaba. Si eso no es, ser, es una manera de ser política porque muchos funcionarios no te reciben. Ella sí te recibía, no siempre te resolvía, pero te escuchaba y eso ya debe Entonces. avanzar una política poco tradicional pero finalmente con una, un sentimiento o un ente político yo dije que no la conocíamos. Sí, no, no, o sea, nadie la nadie ubica o sea, como política no está mal que la hayan incluido claro. está bien qué bueno que haya alguien que piense en el dinero y que piense en las leyes que en su momento tendrán que modificarse financieras o, sí, o las, propuestas, es... las propuestas que se hagan con respecto a los impuestos del estado ella tendrá el conocimiento técnico suficiente hay que ver la sensibilidad política que tiene. De, de ganar a Susana Hortado, o sea, de gratificarle su triunfo, entran tres plurinominales del verde. Claro. Este, ¿Se respeta la matemática? Porque usted fue precursor de esa ley, de la... Esa, no represent... esa, fórmula, sobre representación. esa fórmula de no sobrerepresentación, el único que la puede explicar es su autor, sí. el tipo espadas. Porque tiene una dimensión increíble, ¿sí? Yo, yo yo prefiero Mejor esperar el fin del cómputo Pero lo que yo sí digo es ¿Qué significa la nueva Configuración del Legislativo Y, y en el Poder Ejecutivo? ¿Significa la segunda fase De cambio que se, que se Estaba operando en Quintana Roo? La primera fase es el, En el, ese ambiente de lucha entre Borges Y Carlos Joaquín Aparece, pierde por primera Vez el PRI sí. y ahora Ahora hay una reconfiguración también, sí. Este, al parecer el PRI pierde su registro el, el, a, de cualquier manera el PRI, de cualquier manera el PRI una sola diputada probable eh, queda en, en, con carácter y además de cuestionable, no porque, porque se supone sí. que no, no debió haber sido mujer nuevamente, debió haber sido ¿Qué? hombre y bueno dentro del PRI no. Nadie, no, y Bueno, va a entrar este, una mujer, pero se supone que no debería de ser mujer. Y ahora, ¿cómo se están tejiendo los intereses de las diferentes clases y grupos sociales en esta nueva configuración? Eso es importante, porque de eso depende de que empecemos a prever el futuro. Sí, tenemos que ver cómo, cómo van a resolver, a identificar sus contradicciones y a resolverlas. Es otra partitura. Seguramente va a tener similitudes con la anterior, pero tenemos que ver en qué, en qué es, eh, hay modificación. Yo creo que la historia es cíclica. O sea, si nosotros hacemos un análisis de la historia en general, de la historia universal, de la historia nacional, de la historia local, es cíclica. O sea, ¿qué viene ahorita? Una nueva clase política, la formación de nuevos grupos políticos. Y estos grupos políticos, ¿qué creen? que van a hacer? Creen que van a descubrir el mundo, van a descubrir el dinero, y van a inventar... Pero eso pasa siempre eso? que inician claro, un sexenio. Claro, Pero en este caso, que hubo un cambio total de, por así decirlo, de partido dominante, hegemónico, de forma de gobernar, que los hombres gobernaban, que los, todos los anteriores que tenemos, o sea, se van a empezar a dar, se va a querer hacer una nueva clase política, una nueva forma sí, de pensar... Que, que sería lo ideal, ¿no? O sea, se, lo ideal es eso precisamente, que se arme una nueva clase política eh, con la perspectiva obviamente de que, de que sirva para mejorar este, para mejorar el Estado eh, aquí el punto es cómo se puede generar una nueva clase política si los que llegaron son los mismos No, no, no son los mismos hay una triple transición acá, la transición generacional los que ya estamos de salida Salud. estamos siendo suplidos por los que llegan los jóvenes que llegan a hacer política y aprender y a y asumir las responsabilidades del estado luego tenemos la la transición la transición migrante por primera vez los migrantes que entran por el norte asumen un rol central segunda transición y la tercera, la tercera transición, la equidad de género. O sea, es a, a, a, otra cosa, hay mente femenina en el juego y se piensa de manera diferente. Y esa es, esa es la disyuntiva, no, no sé, a, ayúdame a, a entender esta parte, eh, tú que eres mujer, porque es lo que me han preguntado a mí, ¿realmente va a gobernar una mujer? ganó no, Mara yo, sí. ¿tiene que gobernar? Pero, pero realmente va a gobernar Mara sí. a Tiene que, a ver si tú te, si tú te estás refiriendo a que me le... lo preguntan ¿eh? no, no. Si, si, tú, yo estoy... si la pregunta se refiere a quién va a gobernar aquí hay un tema, ella fue elegida para gobernar si alguien le habla al oído y ella le escucha y le da curso a lo que le dicen también ella está gobernando porque la responsable es ella a ella le eligieron, si ella escucha gente que no fue electa o que no responde a su electorado, eso no va a importar para nadie, porque ella es la que está gobernando, aunque claro. alguien le hable al oído. Esa parte es, eh, lo tienen que entender que una vez que están allá, Cierto. obedecen al electorado, punto. Y, y don Tomás ha visto la transición entre la Mara que inició su primera administración en Benito Juárez y la que es ahora. Y, y, y quizás por ahí viene esa jiribilla de la pregunta, ¿no? Porque, digo, me la han hecho a mí 20 veces. Y yo... Ella eh... gobierna. Pero tiene mucha jiribilla realmente la pregunta. Sí, claro, mucha. Yo creo que nadie gobierna solo. Ni un hombre, ni una mujer. Ni una mujer. Pero ella decide. Tienen que gobernar? No, ella responde, que es sí. otra cosa. No decide. Deciden a veces los intereses y las circunstancias. Ella solo tendrá que decir entre esto o esto pero Quizá solo... la pregunta tenga que ver con que no ella ella vista. realmente ya toma sus decisiones claro ella va a ser la que marque la, la, es, la, es que la que ¿no? historia ¿sí? la forma yo, ella la tiene que decidir yo tendría preocupaciones si Mara no tuviese la experiencia política que tiene ahora porque ha tenido su curva de aprendizaje la hemos visto con sus errores y con sus virtudes como ha subido dices bueno ya, ya se sa ya sabe tomar ya tiempo. sabes tomar decisiones Sí. Así es. Y, y antes no se, no se percibía eso, ¿no? Claro, Pero ¿sabes? además el éxito o el fracaso de ella va a depender de qué equipo, cómo arme su equipo de gobierno. Sí, eso es muy Porque importante. Si no lo arma bien y si lo arma con inexperiencia, con gente soberbia, prepotente y que comete los errores que se han cometido a otros niveles que se premian o que se, o que se les da facilidades más a la bondad que a la capacidad cuidado con los resultados. Yo sí. creo que Mara tiene todo para seguir sentando precedentes y para romper muchos paradigmas no en Bueno, vamos a ver qué pasa. Este, ahorita la conformación del Congreso sí es importante. ¿A quién vislumbran como el posible titular de la Cuojopo? O, o mujer o hombre no importa depende del por, cómputo a las 8 de la noche por lógica Johanet debe ser una de las posibles candidatas Johanet Maribel Maribel debe sí. ser la otra por ah. lógica o sea tiene que ser debe de ser una mujer por lógica por, por este afinidad de, de muchas cosas verdad o sea claro. yo creo que alguna mujer debe ser aquí lo trascendente igual en el tema de de, la, de, de un estado republicano como y que además pasa desapercibido, y no debería de pasar desapercibido. Ustedes que son abogados. Nos discriminan. ¿Ustedes? Se acaba de reelegir, por ejemplo, a Carlos Lima, el magistrado. Un ente que aparentemente era opositor a Carlos Joaquín, y, y resulta que finalmente navegó todo el sexenio de Carlos Joaquín. Y es uno de los principales asesores de Mara Electorales. Y, y se tiene que elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pero eso es otro proceso. No, es que la gobernabilidad tiene que ver con todo eso. Es un asunto interno, ya. La gobernabilidad tiene que ver con todo eso. No solamente es el Congreso, no solamente es el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Judicial. Sí, cuando el Ejecutivo no tiene una buena relación de entendimiento con el. Legislativo con el judicial, siempre hay caos para el Estado, o sea, pero um, no creo que por ejemplo, este sexenio que terminó, el poder judicial fue bastante estable sí, por pues, sí. respeto sí, lo... y, y entonces eh, eso nos salvó de muchas cosas también pues, a ver qué pasa ¿no? a ver qué pasa Sí, la interrelación entre los poderes es importante y la capacidad política de quien va a tener el poder ejecutivo. Nos, no, nos deja tranquilos el hecho de que hemos visto su curva de aprendizaje. Me parece que es otra Mara y creo que durante su campaña creció. Tiene luz propia ahora. Sí, es nada más una valoración cualitativa, pero Así es como lo estoy viendo. Hay que ver quién es su conciencia. Acuérdate que la conciencia es un grillito eh, que te anda hablando al oído a cada rato. Y a veces, aunque tengas la capacidad, no tienes la madurez. Oh, Ay, conciencias son bichos raros. A veces. Veces. Yo, yo, yo sí quiero decir que cuando... Mara empezó a ser presidenta municipal, me llevaba mucho la atención cuando algún tema no lo dominaba decía, no lo sé le voy a preguntar a mis asesores o sea, eso es un eso ya, es sinceridad, es, es sinceridad. transparencia, y eso este, casi ningún presidente lo ha dicho, ¿no? de municipal, de, le voy a mm -hmm. preguntar a mis asesores y cuando se equivoca me equivoqué y lo componen es lo que yo he visto, ¿eh? O sea, no sé ustedes. Sí, sí, sí. Y otra cosa que también siempre me ha llamado la atención, que siempre está... Yo sí me molesto con cosas en el municipio, que, que nos regaron los parques, pero hay cosas más importantes. Eh, pero yo creo que ella siempre está presente, y eso evita muchas crisis. La presencia del gobernante en el lugar para el que fue elegido. Eso evita muchas crisis Tiene, tiene pantalones para enfrentar. Y esa parte... Yo creo que. Aun y cuando se equivoca, tiene pantalones para enfrentar. Y esa parte, eh, como bien dices, eh, hay que valorarla, ¿no? Pero vamos a ver cómo le va a hacer. Porque no es lo mismo Benito Juárez que todo Quintana Roo. El Benito Juárez se Cuece, aparte, vale. es un collage. Sí. El, lo demás, creo que después de Benito Juárez. Sí, gobernaste el Frankenstein gobiernas el resto también entonces, sí, porque Benito Juárez es sí, terrible sí, eso, eso dicta la ecuación o sea ella se supone que tiene una maestría ya porque gobernó el municipio más conflictivo más difícil de urbanística política cultural de todos los todo. de todos los temas entonces se supone que ya debe tener la maestría para poder gobernar todo quintana pero no hay una ruptura brutal con el viejo sistema. Hay una... No hubo guerra. No hubo guerra. No hubo guerra. ¿No? Se reconfiguró el tema entre los diferentes grupos. Por, por lo nada. menos eh, tuvo el arropamiento de los Joaquín. Por lo menos. Yo no sentí eh, que los González, por ejemplo... este le, Hubo dice, neutralidad. Hubo cierta neutralidad, aunque... no agresión. Aunque de pronto sí ella sentía, por lo que pude percibir que no cumplía su palabra, el ex, eh, logró enamorar a Mar Villanueva, y Mar Villanueva le cumplió o sea los villanovistas como se, como, como se le dice en el argot, y bueno, ni se digan todos los demás, no, o sea, tejieron, tejieron, y tejieron entre pues, todo, pues, la verdad es que los quintanarruenses vamos a la guerra muy de vez en cuando, pero si podemos tejer, Nuestras diferencias las tejemos. Por eso hemos hecho este estado en 50 años un, un emporio. ¿ah? Sí, eh, lo, logró eh, la empatía de, de la élite política, que no se veía sencillo, no se veía fácil, se veía muy complicado, había mucho escepticismo en torno a ella y en torno a todo su equipo y en torno a sus aliados pero se logró la empatía, tuvo mucho que ver obviamente eh, la mano de Adán Augusto de Andrés Manuel, de Claudio Sheinbaum cuando empezaron a tejer eh, el apagar los fuegos y, y cuando empiezan a apagar los fuegos y a armar una zona de estabilidad pues obviamente los demás quintanarroenses pues, dicen, va, entramos y queremos paz Sí, porque al final del camino todos queremos paz. Sí. Y la verdad es de que así hemos construido. No negamos a veces la necesidad de la guerra. No, Claro. claro porque la llevamos dentro, pero... No ha habido pero, guerra. Pero no ha habido guerra. Nunca ha habido guerra. Ha habido uno que otro que escozó. Sí. <risa> no. La guerra de Castro <risa> no fue... Sí si, ha habido conatos, ¿no? Por ejemplo, cuando... No o sea, Perdón que lo diga tan corrientemente, pendejadas como por ejemplo cuando se armó el Consejo Municipal en Benito Juárez, que meten a la cárcel a Chacho. O sea, ese tipo de, de, de situaciones que no se debieron de haber dado jamás. Pero fueron tropezones, ¿no? Por eso. Pero son cosas. Pero como aprendí Que mancharon, ¿no? Mancharon la entidad. Fueron tropezones. A la asesoría. Sí, la. A aquel entonces. No, sí. Era imposible el formato que usaron. Claro. Pero no escuchan El problema del gobernante es no escucha. Entonces si no escucha, cómo va. Sí. Y eso es lo que no sabemos. O sea, vemos a una nueva gobernante que tiene toda una curva de aprendizaje sólida, muy bien. Pero ¿quiénes son? Tus y conocidas? debe de aprender. Sí. De bueno, eso es importante saber con quién va a gobernar. Y ahí venía precisamente la pregunta que me han estado haciendo reiteradamente y que yo no sé contestar. ¿Realmente va a gobernar una mujer? Sí eso me están chingue, chingue, chingue, chingue todo el tiempo y yo la verdad no sé responder porque yo no no conozco a un Pepe Grillo de Mara Pero, o sea yo sé que Mara y como la conozco lo poco o mucho que la conozco, sé que Mara ella es echada para adelante, ella es muy autosuficiente no le conozco a un Pepe Grillo y ojalá y no lo tenga para que ella pueda tomar sus decisiones firmemente la primera destreza del gobernante es que no conozca a sus pepes grillos. Al contrario, ¿no? yo creo que los debe de conocer bien. ¿no? Para, poder para saber sí. por qué me está diciendo que vaya para acá y por qué no, este Que los demás no conozcan a sus pepes grillos normalmente son gente. Ah, no los nada. No. Quiere... Sí, esa es la otra parte, sí. No porque... pasa nada. Pero aquí en desde sí. el este primer gobierno, hay mujeres que los quieren conocer. Y acuerdo desde aquella entonces, desde aquel entonces que nos decían que María Cristina nos no quiere pidió, gobernar en no. los sí, niños sí, la corriente. Ay, no. en Rosa Valencia, muchas gracias. No comiste pescado. No te lo no com nada. Es que si no, me pierdo en la plática. Prefiero la plática. Prefiero la Aunque el formato sea con comida ahorita como. Ok, muchas gracias. Okay. En Arosa, A ustedes. Valencia. Siempre es un, un gusto poder platicar y, y compartir contigo este análisis. Gracias. Don Tomás Contreras. Gracias. Muy buen Muy cumpleaños, cumpleaños ¿eh? Muy buen cumpleaños. Ah, Hicimos la fiestona, don Tomás, ahora el lunes. Hasta que cumplió algo. Sí. Hasta que... <risa> por lo menos años. Años. Sí. Oh, Jorge Rodríguez Carrillo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por la compañía, por la oportunidad de platicar y decirlas. Con periódico, Claro. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Es lo que decía yo. A mí siempre me han pedido opinión de algo específico, pero aquí puedes decir lo que quieres. Claro. Lo que pasa es que no hay línea en el programa. Ajá. Hasta ahorita yo la se lleva todo. La única línea es que no hay línea. Muchas gracias a usted que nos está escuchando, nos está viendo y de verdad que todo nuestro cariño, porque si no fuera por usted, bueno, ¿de qué hablamos? Hasta la próxima.